Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal. Y bueno, por cierto, esta mañana vi un vídeo. Eh, creo que es bastante interesante. Lo suficientemente importante, como para que te tomes dos minutos, vayas atrás, lo veas y después continuamos con este, porque si no, no te vas a enterar de nada. O te vas a enterar de menos cosas de las que te podrías enterar si vieras el vídeo anterior. Así que te invito a que vayas a verlo. Eh, vídeo de mediciones, etcétera, etcétera. Bueno. Decía nuestro amigo Mario Moreno, bueno, lo decía Cantinflas, Cantinflas. Algo malo debe tener el trabajo o los ricos ya lo habrían acaparado. Ah, los ricos no quieren trabajar, que trabajen otros para ellos, que hagan las cosas, ¿no? Entonces, si tan sano y el trabajo es salud y el trabajo dignifica al hombre, etcétera, etcétera... Todas esas son frases que se han los ricos para que no lo creamos. <ríe> Esa es la verdad. En fin. Bueno, Bitcoin, bitcoineando, haciendo de las suyas, está bien... Eh, vamos a ver si pierde los siguientes soportes que, que vemos vamos a retomar las medidas que hemos hecho esta mañana y vamos a hacer las medidas al revés es decir, aunque hemos hablado de que del comportamiento que ha tenido como ha perdido una hora, ha intentado volver a ella ha perdido cuatro horas, ha intentado volver a ella pierde diario, vamos a ver cómo intenta volver a ella si lo recupera bien, si lo recupera pues seguimos hacia esos objetivos que tenemos pautados así que bueno, por otra parte decir o sea, las oportunidades, siempre vimos y por ejemplo, esto que dice Cantinflas en el tema de los, del trabajo, que lo hubieran acaparado los ricos, siempre oímos decir a, a las fortunas, siempre oímos decir a la gente afortunada, ¿no? No, es que este se hizo rico en la crisis, este ganó dinero en la crisis, este con la crisis ha hecho negocio. Eh, lo estáis viendo, lo estáis viendo ahora. Tiempo de crisis es tiempo para negocio. Tiempo de bonanza, en tiempos de bonanza todo el mundo se apunta al carro. Es muy fácil subirse al carro y venga, digo, ah, oh, venga, y además hay FOMO, pues vamos, venga, vamos todos para arriba. Cuando los mercados retroceden, es cuando de verdad hay que enchufarles dinero. ¿Vale? A este respecto, esta semana, al final de la semana, tendremos ya noticias de una que yo considero una de las mejores inversiones de los últimos años. Os lo diremos a final de semana. Por otra parte. El mercado se está comportando, bueno, técnicamente bien, normal dentro de lo que de lo esperado. Vamos a ver qué pasa con ese gap. Y bueno, aprovechemos, aprovechemos esa oportunidad. Ahora que hemos tenido todo este retroceso, ahora te vas a rendir, ahora vas a parar. Ni de coña. O sea, ahora es el momento, precisamente, en el que te ponen a prueba de verdad. Hace poco estabais, venga, vamos a comprar, vamos a tal, y ahora hay mucha gente diciendo, hostia, como que no. Eh, claro, y decía, esperar. Esperar, pues ya sabemos lo que pasa. Aunque solo sea por experiencia, es un gradito. Hacerme un... ¿sabes? Bueno, cada uno que haga lo que quiera, pero... Si yo digo las cosas, la verdad, sinceramente, es por algo, ¿vale? Y siempre procuro tener a la comunidad atenta y alerta. Y ahora es cuando vienen las oportunidades. Esto sí empieza... Ha empezado la batalla, ¿vale? Acaba de empezar. Y ahora sí es cuando vienen las oportunidades de verdad. Que no son oportunidades de hoy para mañana. Tener esto, meteros esto en la sesera de una vez por todas. Que pensáis que vais a meter eh, mil pavos y mañana vais a tener diez mil. Y esto es mentira. Esto pasa cuando, cuando, está, cuando está el mercado otra vez subiendo o tal. Y de, ah, fantástico. Ahí, ahí, vale. Ahí te lo compro. Ahora no. Ahora es el momento de estar agazapado. Ir poquito a poquito. Y cuando el mercado pega el punch que pegará. Ya veremos. Pero eso, al final, es lo de siempre. La paciencia paga, de verdad. Me harto de decirlo, me hartaré de decirlo y me preocupa sobre todo la gente más, nueva ¿no? La gente que lleva menos tiempo, porque los que ya sois perros viejos ya sabéis de un poquito de qué va esta fiesta. Pero, a ver, que creo que la mayoría sé que no habéis vivido un cripto invierno y, y de verdad que esto sé que se hace largo y se va a hacer largo porque todavía queda, todavía queda. O sea, esto no es, doy para mañana, venga, ya, pa, ya no vamos para arriba. No, no. Todavía queda sufrimiento, ¿vale? Entonces preparaos para ello, pero si os podéis preparar con 50 pavos, mejor que con 20. Porque esos 50 pavetes que, que podamos meter a la vuelta se pueden multiplicar. Venga, comenzamos. suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, si lo dice mi niña, suscríbete y dale a la campanita. ¿vale? Bien, dicho esto, Bitcoin, eh, Comportamiento, repasemos el comportamiento que ha tenido una vez perdida nuestra querida Rose Line, nuestra querida compañera del mes de julio, fíjate. como me gusta decirlo. <ríe> bueno, vamos a una hora. Vamos a una hora, vimos que la perdió, según la perdió, testeó. Testió y no pudo. Eso era una señal clara, clarísima de caída. Bien, llegó a una zona en la que amortiguó y volvió a intentarlo en una hora, pero este intento en una hora en realidad lo que era, era esta vela de intento en cuatro horas. ¿vale? Bien, no pudo tampoco en cuatro horas y nos fuimos abajo. Ahora, ¿qué pasa? Que ese mismo comportamiento es el que es probable o es posible que pueda tener en diario, que intente retomarla, y se vaya para abajo. Todo esto al final es, es sumar tiempo, intentar retomarla, cerrar el gap prácticamente, porque está en 29, si no me equivoco, 29, 29 poquito, está, está rondando, vamos a ver cuándo habrá ahora en los futuros del CME, cómo, cómo se ha quedado. Eh, si intenta retomarlo y tiene el mismo comportamiento que ha tenido una hora y que ha tenido en cuatro, y seguimos para abajo, tenemos unos objetivos que hemos medido esta mañana. Bien, estos objetivos los tenemos... Ya marcados, vamos a ampliarlo, vamos a ponernos en 4 horas para verlo un poquito, un poquito mejor. El objetivo del TP1, muy bien, porque además fijaros cómo eh, en la parte superior fue soporte, cayó, lo perdió, lo recuperó y la parte superior ha vuelto a ser resistencia y se ha ido al carajo. ¿Dónde está el TP2? Pues el TP2 está conformado entre los 25.420 y los 25.863, os recuerdo que son las mediciones de FIBO que hemos hecho o sea, no nos inventamos nada, son matemáticas. Por eso he dicho que si no habéis visto el vídeo anterior, es mejor que vayáis al anterior para que tengáis esas mediciones y sepáis de qué vienen y de dónde vienen. Todo viene de algo. Vale, en este caso tenemos una confluencia porque este 1 y 2, vale, el 1 y el 2 vienen de este último movimiento, de este último impulso que hubo, vale, que es muy similar a este. Al final, las mediciones son prácticamente idénticas. Ahora bien, ¿de dónde viene este otro, de este impulso, de este mínimo a este máximo? ¿vale? nos da esta medición, entonces tenemos aquí una confluencia entre dos mediciones que bueno, es probable, además los suelos prácticamente coinciden, los, las zonas de mínimos, eh, la grande está comprendida entre los 26.228 y los 25.366 eh, bueno, está bien, y luego hicimos desde este mínimo hasta este máximo, es decir, los máximos y mínimos de todo el movimiento lateral que ha tenido, dónde nos llevarían y nos llevarían vamos a marcarlo para que nos diga, a la zona comprendida entre los 21.045 y los 22.500. Eh, vamos a semanal, porque esta zona os va a sonar bastante, y esta zona os, nos coincide justo y exactamente con la media semanal de 200. Casualidad o no, a mí me es indiferente, es el objetivo que tenemos, ya sabéis que llevo diciéndolo desde Diciembre, vídeo del 9 de diciembre, os invito también a que lo veáis porque creo que es bastante interesante y eh, desde entonces eh, llevo mucho tiempo, eh, también dije empezar a, a coger oro tal y la verdad es que he recibido bastantes, tanto comentarios como emails de agradecimiento de gente que ha eh, apartado ese dinero, apartó en su momento ese dinero a oro, yo también además estuve cada mes recordándoos, vuelvo a reducir eh, mi, mi, mi riesgo al trading lo bajé hasta el 12, luego lo he dejado finalmente en un 15, eh, de esa cartera de trading, ¿vale? Eh, entonces, reducir riesgo, eh, ir a un valor refugio, a un valor refugio de verdad, no, no, no, no Bitcoin, Bitcoin, no es un valor, no es un valor refugio. Entonces, ¿ahora qué pasa? Que lo que en su día pusimos en oro, ¿vale? Fijaros, eh, vamos a ir oro, para que, veáis un, para que veáis algo muy sencillo, ¿vale? Sin, sin volvernos muy locos. Eh, vamos a diciembre, ¿vale? Vamos más o menos a estas zonas. Eh, primero de diciembre, mediados, ¿vale? Eh, oro, valor aquí, 1.797, 1.800, ¿vale? Vamos a redondearlo a 1.800. Eh, ¿Qué pasa? Que, bueno, dices, bueno, es que no ha ganado mucho, ¿vale? Bueno, pues na, eh, pff, yo lo tengo de media en 1.850, ¿vale? Tres, un 3.78. Si mi media son 1.850, pues en realidad... Aproximadamente, no lo sé exacto, pero más o menos yo sé que está por ahí. Eh, pues al final yo he ganado un 1,28. He ganado un 1,28 por un lado, pero lo que no he hecho ha sido perder. Y dices, no, no se pierde. Ya, ya. <risa> pero ahora vamos a ver cómo sí se pierde. Lo que no he hecho ha sido perder desde esta zona, ¿vale? Vamos a esta, esta por ejemplo, por aquí. Un 45 o 46%. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo, eh, me, aquí, vamos a suponer que yo he comprado Bitcoin aquí, en 50.000, ¿vale? Vamos a redondear a 50.000 eh, y compro 10.000 pavetes, 10.000 pavetes. Han bajado un 46%, pues redondeando en vez de 10.000 ahora tengo 6.500. Tengo 6.500, esta es la realidad. Si ahora yo los necesito, tengo 6.500. ¿Vale? Y dices, no, no, no. Pero claro, cuando llegues otra vez aquí, a la zona de 50.700, o 50.000, hemos dicho, vamos a redondearlo, en 50.000, vuelves a tener esos 10.000, correcto, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que yo en esa fecha cogí y metí 10.000 en oro, y ahora yo los compro. Si yo ahora, yo los compro en Bitcoin, ¿vale? Que es un tercio de Bitcoin, un poquito más, porque si encima es en euros es un poco más, pero bueno, no importa y me voy hasta los 50.000. Cuando llega el precio de esos 10.000, más o menos, yo además de mis 10.000 tengo 8.200. Es decir, vale, no he perdido, pero es que he dejado de ganar 8.200 pavos sobre 10.000. Es decir, una auténtica burrada. Y eso es lo que se debe de hacer. Eso es se llama diversificar el riesgo y eso se llama refugio de valor. Por mucho que me... Sí, en un futuro, ya, ya, cuando lo sea, lo será. Mientras tanto, es un valor. Y mientras no dé dinero, me da igual que se llame Bitcoin, que se llame pera limonera, que será lo que tendremos que hacer. Al menos yo, lo voy a cada uno, que haga lo que quiera. Bien, dicho esto, las mediciones, tenemos visto ya que eh, la media de 200 es hacia donde nos estamos acercando. Y, bueno, pues a ver qué tal qué tal se comporta el mercado con nosotros, si nos quiere, si no nos quiere, o si, bueno, va, va a hacernos más pupa eh, yo he perdido aquí mis, mis dibujos, ¿por qué? Si yo tenía aquí dibujitos. O, o me he equivocado ya de... Estoy estoy muy malamente y, y me habré equivocado de gráfica. Pero bueno, no importa. Espero que hayáis tomado buena nota de las mediciones. Eh, esto que tengo aquí, bueno, vamos a verlo... Mmm, en esta gráfica yo creo que lo tengo. ¿Vale? Que son los gaps. Tenemos un gap superior en la zona de 35, cosa que está, está bastante bien. Tenemos eh, otro gap en la zona inferior, entre los 24.00, 23.900 más o menos, hasta los 26 y pico. Se cerró parcialmente. Hay que terminar de, de cerrarlo. Ya veremos a ver en qué momento se hace. Eso no nos importa. Nos interesa el que podamos abrir hoy. ¿vale? Eh, de momento nos dice que 28.920, si nos ponemos en cuatro horas... Eh, me está diciendo que 29.150, no es sé exactamente, yo redondeo a 29.000 el cierre y estamos en 27.500, con lo cual tenemos un margen de 1.500 dólares en un gap que es bastante majete, Hoy es un gap muy muy majete para intentar recuperarlo a lo largo de, de estos días o cuando, cuando sea, es decir, todas las compras que hagamos por debajo de ese gap, creo, a mi humilde eh, modo de ver, creo que son compras excelentes excelentes, bueno, ya sabéis que yo pienso que todo lo que sea por debajo de 28.750 son compras excelentes, y y dices, joder, sí, que no, claro, tú dices mucho pero luego no nos dices, digo, ya sabéis yo, si mi compra maestra está aquí, está en la media de no hay más, o sea yo, esa es la que, la que yo quiero la que yo quiero pillar, eh, y estoy mosqueado porque no encuentro yo donde tengo yo mis mediciones si las tenía por aquí, pero no aquí, vale, joder, uff, qué susto, las he hecho en, beat, en beat stamp ¿Vale? Eh, y esto esta es mi compra vale esa es mi compra entonces mmm, si me preguntáis eh, la chicha, y ya lo he dicho en varias ocasiones vale la chicha, ¿dónde está? la chicha está aquí eso quiere decir que no vas a comprar aquí no, no, aquí voy a comprar también evidentemente ¿vale? creo que eh, esta mecha con esta zona puede ser una excelentísima excelentísima oportunidad de compra entonces claro que la voy a comprar, por supuesto por supuesto, la cuestión es, ¿cuánto tiempo vamos a tardar en caer a esta zona? No lo sé. Y la, la cuestión vuelve a ser la siguiente, porque también muchas veces ha pasado. Cuando llega aquí, ¿dónde vas a poner las compras? ¿En 22.500 o en 21.45? Ay, amigo, pues yo qué hago? Ya sabéis. Si aquí ya es cuando dices, eh, como decía uno, ¿no? Hacía mucho tiempo que decía mucha gente que si llegaba a 20.000 pondría hasta su casa, tienen la oportunidad ahora, es ¿verdad? tiene razón, ¿Vale? Entonces aquí es donde se va a, hasta, hasta, hasta, hasta los perros, lo voy a tener que alquilar, ¿vale? Entonces es 22.500 es una en el centro, 21.800 más o menos será otra, y en la parte inferior, un poquito antes de llegar, en la zona de 21 250, más o menos, será otra. Aproximadamente, ¿vale? Eh, lo digo porque, eh, como no sé cuánto tiempo va a tardar en llegar a esa zona y cuánto más puede subir todavía la media de 200, que cuando empezamos a, a vigilarla estaba en la zona de 17, ¿vale? O sea, fijaros, si llevamos si, si ya, pues eso, un tiempecito viéndola, ¿vale? 17 y medio estaba, más o menos, 17 claro. Entonces, pues, mmm, oye. Vamos a ver qué, qué conseguimos sacar de, de este movimiento, que es la oportunidad. estamos Ahora estamos en el momento adecuado eh, y bueno, pues dentro de, de creo yo, eh, que el mercado adecuado, el mercado correcto. Así que bueno, eh, fijaros muy bien cómo en diario el RSI, la línea de tendencia que teníamos, la hemos perdido. En el momento que se perdió ya nos dio un indicador de que, oye, pop, chico, chic, quedamos para abajo. Además, a la, a la par que perdía esto, perdía esta zona de mínimos. ¿Vale? en esta vela, con lo cual esta y esta si no las has cogido, es porque no has querido prácticamente, o sea, es un 5 y pico por ciento prácticamente un 6 eh, que bueno, luego ya si cada uno hace futuro o si no hace futuro, pues ya es otra historia eso... una cosa importante sobre, sobre lo que estáis viviendo ahora, es que en el próximo cristo invierno vais a saber detectarlo y vais a detectarlo así, y lo, no lo vais a sufrir lo vais a pasar ¿vale? ¿veis la cara de preocupación que tengo yo? pues eso lo vais a pasar, no lo vais a sufrir ahora. No lo estáis sufriendo, es normal, ¿vale? es totalmente normal, es totalmente lógico. Apoyaros en la comunidad, creo que es importante. Eh, y, y no llorar, porque llorar no vale para nada. Aquí hay que levantarse y seguir. Eh, porque al final de todo se sale y todo se recupera, eso tenerlo claro. No vendáis en pérdidas. No vender en pérdidas. Yo, es lo que yo hago, ¿vale? Y luego ya cada uno que haga, vuelvo a repetir lo de siempre. Pero no vender en pérdidas, porque yo sé que hay muchos canales que recomiendan no vender en pérdidas y luego, esos son unos cabrones, ¿vale? que lo único que hacen es que perdáis dinero, no vender en pérdidas. Es que necesito el dinero, ¡ah! Entonces, es que has invertido un dinero que no podías invertir. Y como decía aquel, antes, antes alguien decía también en, en YouTube, es que no tenías que haber entrado al mercado, efectivamente. Efectivamente. Fin pensar que bueno pues que la cosa la cosa mejorará en su momento que está haciendo los movimientos que tiene que hacer que llevamos cantando desde hace mucho tiempo y que bueno pues ahora es una cuestión de paciencia ah, es que es más fácil visto desde ese claro pues que yo por eso por eso llevo meses diciéndolo y oye recortar aquí recortar allá y pues, yo qué sé Entonces, eh, Y ya los que me mandáis esos mensajes de eh, agradecimiento guay porque la verdad es que uno de los objetivos del canal precisamente es eso, haber hecho que la gente diversifique y se proteja, y pues ahora poder tener una oportunidad de multiplicar por mucho, por mucho y como os digo, por oportunidades para multiplicar por mucho vamos a tener, y al final de la semana eh, tendréis noticias de un proyecto nuevo en el que poder, vamos, a poder, je, je, je, vamos a poder entrar. Eh, intenté que entrásemos en la fase semilla, pero era mucho dinero lo que había que, que meter ahí, y yo pues tampoco... Ni, ni sé gestionar ni quiero gestionar eh, un conjunto de, de dinero de gente. O sea, a eso paso que Ya sabéis que yo soy de que cada uno tiene que gestionar su dinero. Y, y ya está, y aquí cada uno, pues luego en la. Si entra, si quiere entrar aquí, podrá entrar por su propio pie. Eh, y además tiene cosas muy buenas. Bueno, ya lo, seguir, ya lo iré diciendo, ya lo iré poniendo en el canal para que os vayáis enterando y cada uno pueda ir tomando la decisión que quiera conveniente. Pero, o oh, de momento os digo, y además que están poniendo muy baratos, os recomiendo. Sí os lo puedo recomendar. Comprar BNB. ¿vale? Eso sí os lo puedo recomendar. Bueno, no, no lo puedo recomendar. En realidad, os lo recomiendo para mí. ¿vale? Para mí. Y para mis perros. Eh, luego ya cada uno luego que haga lo que dé la gana. Pero un par de BNBs pueden hacer falta. Eh, bien. Seguimos. Eh, ¿Qué pasa con la Ethereum? Ethereum ha tenido una caída bastante interesante. Eh, una faena, ¿vale? Una faena... Porque en algunos sitios eh, ha llegado a 1.400, eh, aquí está en 1.423. Eh, bueno, yo creo que a, la sigo esperando en 1.290, ¿vale? Eh, como una muy buena compra, como una compra excelente. Eh, y ya está, eh, no, no más. Eh, ¿Qué pasa? Que cuando signos de claudicación, ¿vale? De posible suelo, perder el canal, ¿vale? Teníamos un canal paralelo en el que estábamos cumpliendo. Era un toque, dos toques, tres toques, un toque y dos toques vale por la parte superior se ha perdido el canal por la parte inferior esto es un signo de agotamiento completo del mercado eh, con lo cual bueno vamos a ver si se queda en la zona de 1290 o tiene que ir un poquito más abajo mm, cualquier una compra aquí o una compra en toda esta zona para mí eh, igual son compras compras maestras para eh, ethereum en cuanto a la dominancia de bitcoin ya vimos ayer cómo estaba disparando, hoy está retrocediendo un poquito, vamos a ver qué narices hace, qué decide, porque cualquier caída, cualquier, cualquier pérdida, fijaros, cualquier eh, pérdida de esta zona que tenemos aquí, este mínimo que marcó en el 47.15 más o menos, eh, este, este mínimo que marcó aquí, si lo perdemos eh, empezaremos a ir abajo y tendremos un pequeño rally de altcoins, pero ¿qué pasa? Que el miércoles tenemos otra vez malas noticias, yo creo que se van a endurecer bastante las cosas, porque ahí es un auténtico desastre, ¿por qué? Porque se llega tarde, y como cuando se llega tarde en la economía, pues pasan estas cosas, porque este se descontrola, y la gente no para de consumir así como así, entonces hay que meterle más miedo en el cuerpo para que deje de consumir. Eh, bueno, entonces, bueno, vamos a ver qué, qué decía hacer la dominancia, el total market sigue cayendo, Vamos a ver de qué forma reacciona mañana, es, para mí es un punto interesante, ¿vale? De momento tenemos perdido esta zona y a la siguiente, que bueno, más o menos podría ser en los 900, ¿vale? yo creo que es no, en la zona de 900, eh, bueno, pues la de 769 ya es una claudicación brutal del mercado, pero creo que la de 900 billones puede estar bien eh, en cuanto al oro, fijaros que ya consiguió superar la media de 200, está confirmando sábado y domingo por encima de 200 pues qué tiene que hacer eh, a lo largo de esta semana yo creo, ir a por la zona de 100 1890, zona medida de estos máximos, de este apoyo aquí de este apoyo aquí, ¿vale? creo que es una zona en la que se puede encontrar eh, con, con la media de 100 ¿vale? en esa, ahí y bueno, vamos a ver a, a, a partir de ahí qué hace. Si retestea otra vez la media de 200, sube, retestea a 200 y ya empieza a ir, a, a ir hacia arriba. O si directamente se pone a, a tirar arriba, a volar el oro. Es volar el oro, es eso, un 0,50, un 0,75, un 1 en un día, ¿vale? No es, no es un 20%, pero claro, eh, ya habéis visto cómo eh, en este tiempo es mucho dinero, ¿vale? Eh, por otra parte la Saltcoin sufriendo evidentemente y buscando un doble suelo cadena, alguien decía vamos a comprar cadena en 1.39 bueno, yo mi zona de compra de cadena ya lo dije hace tiempo, ahí está eh, marcada entre los 0.85 los 1.40, es una zona súper amplia ¿Vale? Eh, si consigues comprar en 0.85% por ejemplo hasta, hasta la zona superior es un 60% y si eh, co compras aquí pues, eh, y vas mejorando en tres entradas por ejemplo es una caída del 37% que ya es una claudicación del 37% probablemente ¿por qué? porque desde el máximo que hizo en su día ahora mismo está en un 94% y si cayese a esa zona estaría en una zona de un 97% con lo cual yo creo que es una claudicación lo suficientemente potente potente ¿Cómo para decir, bueno, pues a partir de, de la zona, de esta zona, pues poder comprar eh, varias veces? Yo es de las que sí quiero meter en, en mi cartera y tengo razones bastante potentes y los empezaremos a ver eh, en breve. Por otra parte, eh, Cardano. Cardano... Eh, ya hemos visto que dentro de bueno pues este, esta, esta línea de tendencia intentó ir a por ella, no pudo eh, la zona de 50 tampoco ha podido ha estado rechazándolo absolutamente todo eh, ya ha perdido nuestra línea Nitro hoy, eh, bueno pues vamos a ver si a lo largo de la semana conseguimos que se nos venga la parte inferior con estos toques que ya que ya lleva desde diciembre, toque, toque, toque toque, 1 y 2 puede ser que tengamos 1, 2 y 3 y a partir de aquí pueda romper ¿Vale? Eh, yo, eh, una de las, de las cosas que tenía previsto en Cardano era quizás venir, a este país, esta zona de aquí, la zona de 0.30, 0.40. Creo que eso es una compra muy, muy buena. Y uh, dentro de, de esta misma zona, la zona que tiene de apoyo en 0.30, entre 0.30 y 0.40, creo que es una zona espectacular de compra. Pero tengo mis dudas, ¿eh? depende de cómo vaya el mercado, el que vaya a llegar a 0.30. Entonces, eh, no soy muy amigo del de, de hold de Cardano porque es tardano, pero sí que es cierto que como el potencial que va cogiendo tal y como se está comportando, eh, tiene mucho que decir. ¿Qué pasa? Que de un 0,40 a un 0,30, pues bueno, sí, que, que la caída es importante, pero prefiero comprar 0,40, 0,40, 0,41, más o menos, eh, que luego cae, ya compraré más. Eso sí que lo tengo claro. Pero si luego ya rebota... No sé si va a volver a caer a esa zona, ¿vale? Porque tenemos una caída, dos caídas, una tercera caída, yo creo que ya le puede dar a las, por lo menos para volver a esta zona. Una compra en 0,40 hasta la zona de 0,70 otra vez, ¿vale? Estamos hablando de un 75%, estamos hablando de mucho dinero. Si metes 100 pavos, pues revulsiva 75 es mucho dinero. Entonces, bueno creo que podría ser una zona bastante decente. Como no me habéis pedido ningún análisis de nada, pues tampoco me, me, centro, me centro en cosas que creo que pueden eh, valer para algo. Vemos que los cortos de Bitcoin siguen creciendo, esto no es que vaya a valer para algo, pero veis cómo se comportó, se, se pegaron con la zona del 50% del canal, ahora lo han pasado y bueno, pues es probable que vuelvan en red hacia arriba y seguimos cayendo hasta que, bueno, pues decidan volver a caer y, y sea la nuestra y Bitcoin empiece a, a subir. Eh, poco más que añadir, eh, muy vigilantes a los objetivos, muy vigilantes al volumen también, ¿vale? Eh, y vamos a ver cómo analices ahora en los futuros del CME, lo que digo siempre invertir con muchísima cautela guardar muy muy bien esa liquidez eh, y administrarla bien y que la paciencia os acompañe, chao chao